El libro de Esther, capítulo 8 Ese mismo día, el rey Jerjes entregó a la reina Esther la propiedad que había pertenecido a Amán, el enemigo de los judíos. Además, Mardoqueo se presentó ante el rey, porque Esther le había explicado quién era. El rey le quitó el anillo de sello que le había quitado a Amán y se lo dio a Mardoqueo. Esther puso a Mardoqueo a cargo de los bienes de Amán. Esther fue a hablar de nuevo con el rey, cayendo a sus pies y llorando, suplicándole que acabara con el malvado plan de Amán, el agagueo, que había ideado para destruir a los judíos. Una vez más, el rey le tendió a Esther el cetro de oro. Ella se levantó y se puso de pie ante él. Esther le dijo, si le place a su majestad, y si me ve con buenos ojos, y si el rey cree que es lo correcto, y si se complace conmigo, que se emita una orden que revoque las cartas enviadas por Amán, hijo de Amedata, el Agagueo, con su artero plan para destruir a los judíos en todas las provincias del rey. ¿Cómo podré soportar ver el desastre que está a punto de caer sobre mi pueblo? ¿Cómo podré soportar ver la destrucción de mi familia? El rey Jerjes dijo a la reina Esther y al judío Mardoqueo, Le entrego a Esther la hacienda de Amán, que fue empalado en un poste porque quería matar a los judíos. Ahora pueden escribir una orden con respecto a los judíos de la manera que ustedes quieran en nombre del rey, y sellará con el anillo del sello del rey, porque ningún decreto escrito en nombre del rey y sellado con su anillo de sello puede ser revocado. Los secretarios del rey fueron convocados, y el día 23 del tercer mes, el mes de Sivan, escribieron un decreto con todas las órdenes de Mardoqueo a los judíos y a los oficiales principales del rey. Los gobernadores y los nobles de las 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. Escribió a cada provincia en su propia escritura, y cada pueblo en su propia lengua, y a los judíos en su propia escritura y lengua. Escribió en nombre del rey Jerjes, y las selló con el anillo del rey. Envió las cartas por medio de un mensajero a caballo, que montaba veloces caballos de pura sangre del rey. Las cartas del rey autorizaban a los judíos de cada ciudad a reunirse en defensa propia y a destruir, matar y aniquilar a cualquier grupo armado de un pueblo o provincia que los atacara, incluyendo a las mujeres y los niños, y a confiscar sus posesiones. Esto debió ocurrir en un día en todas las provincias del rey Jerjes, el día 13 del duodécimo mes, el mes de Adar. Una copia del decreto debía emitirse como ley en cada provincia y darse a conocer al pueblo para que los judíos estuvieran listos en ese día para pagar a sus enemigos. Por orden del rey, los mensajeros montados en los caballos de relevo del rey salieron a toda prisa. El decreto se emitió también en la fortaleza de Susa. Entonces Martoqueo salió del rey vestido con ropas reales de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de púrpura de lino fino. La ciudad de Susa gritó de alegría. Para los judíos fue un tiempo brillante de felicidad, alegría y respeto. En todas las provincias y en todas las ciudades, donde quiera que la orden y el decreto del rey habían llegado, los judíos estaban alegres y felices, hacían fiestas y celebraciones. Mucha gente se hizo judía, porque le habían cogido miedo.